Cuando el que vino acá y dijo que cuando se tira el primer tiro nunca se sabe cuándo será el último, a la salida lo intentan matar y matan a Arbelio Ramírez. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿ese habrá sido el primer tiro? Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por causas democráticas hasta donde se pueda ir la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América. El gobierno de, de los a... colegiados y del Partido Nacional tiene su que ver porque fueron los primeros que pusieron las medidas prontas de seguridad. Y el golpe de Estado era una cosa que pasó a estar dentro de las posibilidades reales, con Aguerrondo y compañía. Y también otro elemento que entró a jugar acá fue el Fondo Monetario Internacional. La primera carta de intención la firma Asini del Partido Nacional, como ministro, en el año 58. Está la ley orgánica también de la universidad, ahí también hubo una represión muy grande, o sea que la sociedad se movía y el gobierno juntaba a una represión cada vez más fuerte. El MLN consuasionar había generado una serie de expectativas y era la forma ahora de cómo organizamos al pueblo, no en el aparato, ¿eh? sino este, dándole una opción este, de organización para la lucha que nosotros planteamos por la liberación nacional y socialismo. Cuando empiezan las operaciones, las primeras operaciones que yo me acuerde de. de... Eran operaciones en general simpáticas, no eran en un banco, una mujer se desmayaba y se suspendía la operación hasta que la mujer se recuperaba. O sea, era, todo, era todo distinto. Cuando nosotros como grupo empezamos a estudiar el objetivo en Pando, era una operación que íbamos a hacer nosotros, en el grupo. En principio, bueno, fuimos, vimos como, como cualquiera otra de las operaciones que hacíamos, todo ese relevamiento, todas las cosas. Después nos enteramos que era una acción en conjunto y era la toma de una ciudad que después eligió Pando. Lo de Pando se plantea como, primero, un homenaje al Che, no, hacía dos años de la muerte del Che, del asesinato del Che, y se plantea como una demostración de fuerza, fundamentalmente, no, de tomar una ciudad y por lo menos durante media hora, eh, izar las banderas y, y dominar un territorio. Nosotros siempre decíamos, éramos una organización político-militar, no íbamos a hacer algo si no tenía una fundamentación política y sobre todo con una en el plano de no generar eh, víctimas inocentes, ni nada por el estilo, ¿no? ni, ni, ni utilizar este, las armas. Entonces yo me pregunto hoy, con el armamento que llevamos, que era fundamentalmente arma corta y eso, un enfrentamiento como el que se dio después, porque nadie se pensó, o sea, estaba todo tan bien planificado que, que ahí se fueron, la mitad se fue. Yo estaba con la gente de Sanidad. Yo el recuerdo que tengo es que yo fui con una camioneta, me paré, en, no sé si en una ruta o en un camino, porque a esta altura no me acuerdo. no Me acuerdo de estar parada y en un momento pasa una camioneta y de atrás, cuando me ven, me hacen así los compañeros. En el caso nuestro, nosotros tuvimos un gran problema que fue que nos destrozaron el auto. O sea, este, y, y ahí es, tuvimos que primero separarnos, ir con compañeros que no conocíamos... ...y sobrecargar los otros vehículos. Y, es, y no llevar adelante la línea de evacuación que habíamos previsto. Si no hubiéramos roto el auto, no, no nos hubieran roto el auto... Probablemente nosotros hubiéramos zafado ahí. Yo sé que me tomo un ómnibus hacia Montevideo y en el ómnibus, para lo contrario, hacia Pando, venían la, la, las chanchitas con las metras para afuera, los milicos. Y yo me acuerdo que dije, salió todo bien, porque los milicos recién están yendo. O sea no no, no no no A pesar de que no vi a los compañeros de mi columna ni nada, vi esa camioneta que pasó, me pareció que estaba todo bien. ¿tá? Ricardo Zabal, Mauricio era el seudónimo, tenía una Forte. yo no me conocía, ¿celeste o azul? Era un, y la había dejado en una estación de nafta, cerca del local nuestro. Bueno, yo en la tarde fui dos veces a la estación de nafta y la Forte estaba ahí, o sea que no la habían venido a buscar. Volví al local y bueno, algo pasó, nada, no venía ningún compañero, no venía nada. Y con la otra compañera de la cobertura, me acuerdo que fuimos a buscar el diario yo creo que era Acción el que salía de tarde, no me acuerdo. Fuimos a buscar el diario a ver si decía algo. Y bueno, en la primera página estaban los compañeros tirados. Entonces quedamos duras. bueno esas, Teníamos 19 años, era la primera vez que nos enfrentábamos a, a la muerte así, no y de gente conocida, de, de gente de, de, de nuestra edad. Entonces... Llegamos y la compañera del, del flaco cultelli estaba con nosotros. Yo me acuerdo que, no sé, esas cosas que no sabes cómo, cómo lo decís, como y me acuerdo que lo que hicimos a la compañera de él, le dimos el diario. Seguro una brutalidad, una cosa que seguro en aquel momento no, no supimos cómo resolverlo y lo que le hicimos le dimos el diario. Con alrededor fuimos a hacer la, esa operación ahí, este militábamos en la misma columna. Alfredo era muy joven, era el más joven ahí mismo que, que teníamos, no. Este, yo no sé si tendría 18 años, puede ser que sí, recién cumplido. Yo tenía 19 en ese momento. Era un tipo genial, no. Este, uno, los recuerdos que tiene son los más buenos, no. Este, de lo, de lo que hemos compartido, inclusive. Eh, no sé si yo siempre recordaba que en una acción anterior, que era una levantada de un auto para llevarlo para hacer una operación, se produjo todo un, un tiroteo allí y a él una, una bala le rozó la cabeza, ¿no? Era nada más ni nada menos que el campeón de tiro de la policía, que se los toparon de casualidad. Este, y ahí, bueno, quedó herido el campeón de tiro. Yo el que conocí más era al, al flaco Mauricio, no a, a Zabalsa. Al flaco Culturillo lo conocí menos. Mauricio, el recuerdo que yo tengo era un tipo sumamente jovial, muy en, en bromor, no, aparte con, con su fortello, que era totalmente ridículo todo, porque si bien era en el año 69, pero igual una fortella era antigua, era de, de, de años atrás, no y con Ricardo, sí, yo ya lo puedo hablar con más propiedad porque yo conviví con él, ¿no? Este, estuvimos viviendo en un local clandestino que la cobertura era una venta de galletitas de esas María en lata, ¿no? Que tenía un reparto y este y Ricardo estaba ahí ya recién pasado la clandestinidad. Teníamos una, una cachila un afuera bigote de eso era el, el vehículo, con ese él salía a repartir las galletas, supuestamente, y teníamos un, un herrero que, este, que él hablaba, él a pesar de todo, él hablaba a Ricardo de, de política y conversaba y contaba, ¿no? Este, hasta que un día pasó la radio, viste que la, la CX-52, se sí, transmitían una cachila también, ¿no? Este, iba recorriendo los barrios y ahí la podías escuchar. Entonces pasaron por ahí y salió el herrero a comentar, vio, dice, los tupamaros ¿no? Si ¿Sí? sí, Ricardo vio, dice, sí, qué bueno, dice, pa, dice, lástima que están cayendo mucho, le dijo el herrero, dice. Eh, eh, le dijo Ricardo, ¿no? Y el herrero dice, eso es un piojo palanca que tiene. él era de... No sé que era estudiante de agronomía. Este, esa canción, Billetti estuvo preso por eso, ¿no? Y quería muchísimo, ¿no? A Salerno, inclusive siempre lo manifiesta, ¿no? ¿Viste? Los compañeros, creo que hay que recordarlos. O sea, creo que hay que recordar todos los compañeros caídos, los compañeros desaparecidos, los compañeros que. porque son compañeros que entregaron su vida en función de un, un ideal que lo seguimos teniendo y que ninguno de nosotros se ha arrepentido de, de, de ese ideal, ¿no? O sea, podemos pensar que está más lejos, más cerca, que podemos llegar por acá, o por acá, pero. Y es rescatar este, digamos, la historia, y es plantear nosotros. Este, no nos arrepentimos o sea, lo que nos arrepentimos es de haber, no haber ganado pero en ese sentido me parece que es muy importante plantear, bueno, esto existió ¿eh? ahora estamos en otra etapa este, un método es una herramienta no, no es un fin en sí mismo por lo tanto este, en la etapa que nosotros llevamos adelante otro método de lucha lo reivindicamos reivindicamos a esos compañeros y reivindicamos en realidad retomamos ese homenaje que se le hizo al Che en la toma de Pando, porque reivindicamos al Che Guevara en toda su dimensión, ¿no? En ese, a pesar de que nosotros no, no decía que no podíamos llevar adelante este, la, la revolución en Uruguay. el año 69 Para la toma de 49 del comando Che Guevara, toditos el MLN, del comando Che Guevara y toditos el MLN.